Más? el desayuno ya está, y no, pues están los chicos de abajo, un hombre bueno. Eh, como va a venir la Retro a sacar todo el grueso en las partes planas, tratemos nosotros que tenemos pies y manos de llegar a los lugares donde la Retro no va a llegar. La jornada de limpieza viene organizada desde el ecosistema de reciclaje, y en el ecosistema de reciclaje llegan muchas organizaciones que muchas de ellas trabajan en el tema de reutilización o valorización de residuos. Entonces, por ejemplo, yo vengo de una que se llama Invita, que tomamos el plástico, lo procesamos y reforzamos hormigón y con ello construimos mobiliario urbano para plazas. Por otro lado hay unas chicas recolectando la, la cerámica las baldosas que están rotas, la PAX de Madre Culebra también está tomando todo el tema de de la madera, otros chicos que restauran muebles, también lo mismo, entonces por eso se genera una instancia que es distinta a una limpieza convencional, sino que es una limpieza, pero además se permite recuperar materias primas para hacer todo tipo de productos y servicios. Ahora estamos, por así decirlo, en, un, en una terraza un poco más arriba de lo que es la cancha de fútbol que vamos a ir a limpiar en un rato más. Y ahí ya está la municipalidad con una retroexcavadora, un camión y dos mini minicargadores haciendo lo que es obra gruesa. Nosotros nos adelantamos aquí, vinimos a recuperar y separar distintos materiales, podemos ver maderas, plásticos, muebles. Es algo súper básico la, la educación, la limpieza, parte por casa y esa casa en este sentido en nuestro planeta. Pues. Así que eh, solamente sumarla a eso también que es importante, la fraternidad. Si nos podemos unir en torno a algo positivo, al amor si se quiere, al amor por uno y por limpiar o rehabilitar un espacio bacán y, y también es interesante el, el patrimonio intelectual y de experiencia que vamos generando porque te permite hacer proyectos. Po. Y también dejarse eso que de repente es como chuta que está sucio aquí la cuestión o que esto está mal o que, y como que tenéis que esperar a que alguien te lo venga a arreglar de afuera, no. Po. Claro, acá, acá por ejemplo era muy tranquilo acá porque venía, era, era como un paseo familiar de los días domingos. Usted veía a la gente salir a pasear con sus niños, eh, con sus perritos. Acá hay unas vertientes donde corrían aguas por abajo y las aguas eran de vertientes, eran aguas limpias. Ahora son dueños carosi, que no se preocupaba nada. Carosi no se preocupa nada porque resulta de que ellos no hacen una limpieza, no hacen nada, no vienen a ver. Porque si ahora, por ejemplo, ustedes van a dejar limpio, van a dejar expedito. Pero si esto era así una semana atrás, hubiera habido un incendio. O como hay gente que ha aprendido las cosas ahí. Entonces habría sido una catástrofe otra vez. Esto era, era como, como un parque particular que teníamos todos los vecinos. Y hacíamos deporte, de hecho hicimos una cancha, una cancha aquí abajo, eh, a chuzo y pala. Y ahí hacíamos grandes campeonatos de fútbol. Nosotros terminábamos de jugar y había las duchas naturales porque corría agua. Y nosotros llegábamos y mirá, terminábamos de jugar a brote y los poníamos, lo íbamos y los bañábamos con el champú y íbamos, lo llevábamos limpiecito y fresquido para la casa después de haber jugado en la tierra. Y, y yo lamento, digamos, de que gente irresponsable, gente inescrupulosa, venga a hacer estos actos aquí de suciedad. Entonces yo hago un llamado a toda la población que vea esto, que tomen conciencia algunas personas y que no dañen eh, algo tan hermoso que lo puede disfrutar todo, todo Valparaíso, puede venir a este pulmón verde, a hacer deporte y tratar de crear conciencia de que el mundo hay que cuidarlo, si nosotros es un puro mundo. Y es finito, no es infinito. Vivo en la calle Joaquín Toesca, hace más de 30 años, y he ido viendo través de todo este tiempo cómo se ha estado deteriorando este camino, que la verdad es que era muy hermoso. Generalmente hago caminatas en la semana, dos o tres veces, y día a día botan cada vez más, más escombros, se nota que son son empresas constructoras, porque llega de todo acá este sector. Y encuentro espectacular lo que ustedes están haciendo, el hecho de estar reciclando, estar limpiando, pues ya, es súper valorable. Valparaíso era muy bonito, pero ahora está hecho una mierda. Está destruido Valparaíso. Fondo de los políticos y la diferencia de tendencia. O sea, no estoy hablando de ningún partido en especial. Todos se, se, se quieren posicionar políticamente, solamente y crecer políticamente. Pero por Valparaíso nada. Es una lástima, es muy lindo Valparaíso. Quisimos... Eh... Tomar el concepto de economía circular, que tiene eh, origen en la generación de materiales de materias primas eh, para, para los productos y eso que pasa por un ciclo. Y la idea es que ese mismo material eh, tenga un círculo que no, genere, no, no vaya a dar al vertedero. Sabéis que lo que aquí falta, más allá de la limpieza, es una concientización. Entonces, ¿cómo hacemos que este sector, que ya es un pulmón vertedero, no se vuelva a quemar? La gente no siga viniendo a traer sus recibos. Eh, y lo que buscamos es justamente empezar a poner pancartas, darle un nuevo uso a este espacio, queremos hacer una cancha de barrio acá, eh, ojalá podamos hacer un recorrido en bicicleta o trekking donde la gente pueda venir a hacer picnic, eh, reusar un espacio para que esto se cuide de forma sostenida en el tiempo, porque cuando tú no empoderas a las personas de un territorio, se termina olvidando y termina como microbasural parte en tu casa, empieza a pensar qué es lo que estás comprando, eh, cómo estás tú botando esos recibos, porque en el fondo tú compras algo y lo botas. Eh. Piensa dónde va a parar eso, piensa cuántos años se va a demorar en degradarse. Eh, que Puede estar hasta 400 o más años en, en un botadero como este, eh, tirado en la tierra, generando contaminación o que se lo puede comer algún animal y que incluso después los cazadores van y, y te lo pueden servir en el plato. Entonces, como están contaminados todos nuestros océanos, Está todo que está mirado, o sea, es momento de hacer algo. Recuperemos la ciudad. ¡Eh!